que reiteradamente aparece a la hora que tenemos llamados o correos electrónicos de parte de toda la gente que nos hace el favor de seguir los esfuerzos de toda la comunidad. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras se creó con la intención de dar sombrilla a todas las asociaciones que determinaran que a través del esfuerzo compartido podíamos llegar a metas específicas. La Federación busca primordialmente atender bajo un concepto de ponernos de acuerdo rápido las, eh, más urgentes, las más urgentes decisiones que se tienen que tomar a favor de lo que necesitamos. Hace algún tiempo yo determiné hacer una asociación hace 22 años, 21 años, y me di cuenta que es eh, complicado y me di cuenta también que hay que trabajar todos los días porque un evento un, eh, pasajero, una golondrina no se verá tenemos que seguir trabajando todas las semanas, todos los meses, todos los años y lo más importante para mí es que ustedes entiendan que ese concepto sigue vigente, hay que trabajar todos los días y todos deben de trabajar haciendo lo que entienden es su obligación ¿Cuál es la obligación? de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. ¿Cuál es la obligación de las asociaciones que la representan? No tenemos una obligación como tal, tenemos un compromiso aliado que nos permitiría llegar de manera más expedita hacia los órganos de decisión que hacen que las cosas en México sucedan con autorización de medicamentos, con autorización de tratamientos, con autorización de nuevos hospitales, con autorización de nuevos presupuestos, con autorización de nuevas moléculas, con autorización de trabajo compartido entre todos los que tenemos que ver con el círculo virtuoso. Hay personas de la academia que han trabajado durante muchos años de las instituciones, Esther Riverman, la que está llegando en este momento, es una de las mujeres que más ha trabajado en estos temas desde hace décadas Ay, no, no, bueno. décadas es un trabajo espectacularmente espectacularmente productivo profesional, trabaja en el mejor instituto que hay en Latinoamérica, el Instituto Nacional de Pediatría ellos conocen mucho de estos temas y me acuerdo que hace 20 años me dijo David tienes que hacer una asociación eso hice le hice caso a la abuela, le hice caso a otras personas que me decían que tenía que hacer una asociación. En México somos especiales, muy especiales, muy especiales. Todos queremos decidir, todos queremos poner nuestro punto de vista, eh, todos a veces queremos que el otro haga lo que tiene que hacer y nosotros nos hacemos un poco patos, etc. Bueno, como sabemos que somos especiales, porque somos mexicanos, somos singulares, tenemos que hacer un esfuerzo que tenga que ver con un parámetro correcto, de aplicación de voluntad. Yo no tengo ninguna duda de que hacer una federación coercitiva no nos lleva a ningún lado. Tampoco tengo ninguna duda de que si buscamos obligaciones más allá de las que entendemos como necesarias, difícilmente se van a dar los resultados que esperamos. Lo que sí espero, y estoy seguro que puede suceder, es que con la participación decidida voluntaria y en razón de sus tiempos, capacidades y voluntad podemos llegar a cosas que son diferentes a las que podíamos llegar hace años de hace 20 años para acá hemos conseguido enorme cantidad de cosas buenas para nuestros enfermos ha sido difícil, ha sido complicadísimo, complicadísimo pero ustedes como asociaciones tienen seguramente muy claro que si no hacen el trabajo, los enfermos que representan no van a tener mayor oportunidad. Hace un año y medio aproximadamente asistí a una reunión de muchachitos MPS-6, MPS-4, perdón, tenían un problema de mucopolisacaridosis. Un día antes el Consejo de Salud General había cancelado o había negado la autorización para el medicamento que requieren estos pequeñitos. Hoy ya está autorizado, pero hace un año y cuatro meses no se autorizó. Le dije a las personas que estaban reunidas ahí con nosotros, señores no sé si ustedes sepan que el medicamento que es para sus niños no se autorizó, ayer no lo autorizó el Consejo de Seguridad General, eran 72 familias con 72 pequeñitos, les dije si no hacen algo sus niños se van a morir, alguien me dijo oye no le digas eso enfrente de los niños, un niño se paró, llegó a mí y me dijo Qué bueno que le hice eso a mi papá para que se ponga más vivo. Los niños tienen muy claro, sobre todo algunos, que su problema de salud debe de ser atendido bajo un resguardo potenciado de todos los esfuerzos familiares, más los esfuerzos que puedan unirse a grupos, más los que puedan unirse a federaciones. Desde la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, no tenga ninguna duda que los vamos a atender, que los vamos a apoyar, que, les vamos, a hacer, que vamos a ser consecuentes con sus necesidades, pero sobre todo que vamos a estar pendientes de cómo manejamos de manera conjunta un velero que nos lleve a buen puerto. Las eh, compañías farmacéuticas tienen un programa de innovaciones que presentan cada año que nos permite observar que para algunas de las patologías que tenemos como graves para enfermos con padecimientos raros ya hay una solución. ¿De qué nos sirve que el Consejo de Seguridad lo autorice, que la Cofepris lo haga muy rápido? que luego el Consejo, repito, lo autorice si de repente el IMSS nos dice no, no lo vamos a comprar y el ISTE nos dice no, no lo vamos a comprar y Pemex o Sedena tampoco tienen las ganas de comprarlo, las ganas, así les digo el artículo cuarto constitucional señala que ustedes tienen el derecho de exigir la salud exigir la salud exigir los pagamentos que tienen que ver con la salud tiene que ver con conocer los derechos que les asisten en México, y lo voy a decir claramente cada quien hace lo que se le ocurre porque como no protestamos, como no estamos atentos a estos asuntos que tienen que ver con decisiones que tienen que ver con nosotros, entonces permitimos que algún mequeterefe diga, no, esto no se puede. No, no, pues con eso, con eso que mantenemos a tu, a, tu, a tu enfermo en condiciones, podemos atender a 500 con cáncer. Así que, ¿en dónde puta madre dice en la Constitución que si tengo una enfermedad rara no va a ser atendida porque con eso atienden a 500 con cáncer? Y no digo que no atiendan a los de cáncer, eso no estoy diciendo aquí el tema tiene que ver con hacer que las cosas sucedan en México ustedes saben esto suceden a huevo o no sucede entonces para que las cosas sucedan a huevo hagamos que el trabajo consensuado nos permita llegar como grupo a decisiones que permitan hacer que aquellos nos hagan caso y nos tomen en cuenta cuando mis hijos fueron diagnosticados hace 20, 21 años como enfermos con el padecimiento Gaucher, me acuerdo que la gente nos dijo: lamento, no hay nada que hacer, nunca le van a traer ese medicamento. Pues, es un medicamento carísimo, usted olvídese, eso no va a suceder nunca. Me acuerdo sobre todo de un médico, y le dije: Tú pon la cama, cabrón, y yo traigo el medicamento. Hace 21 años, 20 años, atienden a mis dos hijos que padecen la enfermedad de Gaucher tipo 1. Son el testimonio más importante a nivel mundial de recuperación documentada. Y sucedió que hoy tienen su medicamento porque lo hicimos a huevo. Obligamos al presidente de la República a que hiciera su trabajo. Obligamos a Ernesto Cedillo a que hiciera su trabajo. Yo no pido que ustedes obliguen al presidente que está ahora o al que esté, al que esté mañana o al que esté o al que estuvo ayer. Yo no digo que lo obliguen. Yo lo que digo es que autoricen a ustedes mismos el conocimiento de los derechos que les asisten para que ustedes puedan de manera argumentada llegar y pedir. Que se respete lo que por derecho les corresponde. Tenemos instituciones destacadísimas, como el Instituto Nacional de Pediatría. Sin duda la gente del sin duda la ISTE allá en Pérez y en SEDEN haciendo su trabajo. Pero repito, de nada sirve, y todos ustedes son testigos de algo, de nada sirve que haya medicamentos innovadores si no están a disposición. Si no están a disposición, de nada sirve. Tenemos que hacer que las cosas sucedan para que podamos tener el beneficio que nos corresponde. Tenemos obligaciones como ciudadanos mexicanos, por supuesto, pero también tenemos derechos. Ningún niño que nace con un padecimiento raro y que es parte de una alianza o que es parte de una asociación tiene ninguna culpa de haber nacido así. Culpa a los diabéticos que no se cuidan, culpa a los muchos que no se cuidan, pero un bebé que acaba de nacer, ese tiene derecho a su medicación inmediatamente como todos los mexicanos. Entonces, lo que refiere el concepto del fin de la confusión, tiene que ver con algo muy sencillo. Ustedes, desde el ámbito de sus atribuciones y desde el núcleo central de todos sus esfuerzos, hagan lo que tienen que hacer para que las cosas empiecen a suceder hacia sus destinos, hacia sus metas, hacia sus objetivos. Y cuando atoren el camino y se les atraviese una valla, pídanle a la Federación... Que los apoye y los vamos a apoyar. Literal Literalmente me he roto la madre con no sé cuántos funcionarios. Ya no tengo ni idea de cuántos han sido. Algunos me odian porque hago que las cosas sucedan. Algunos secretamente tienen simpatía por mí, pero no lo pueden expresar. Bueno. No me importa que le sea simpático a esos funcionarios de la República. Lo que me importa es que los niños que atendemos desde la Federación, a través de todo el esfuerzo que hacemos todos los días, todas las semanas y todos los meses, tengan la oportunidad que les corresponde. Cuando Ernesto Cedillo me recibió en su oficina, me dijo, licenciado Peña, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Y le dije, haga su trabajo, usted es el burócrata número uno de México, haga su trabajo para eso se le paga señor presidente ese es el tema al que tenemos que llegar cuando nadie hace caso a lo que nosotros merecemos como ciudadanos de la república no se trata de ser bronco en todos los casos se trata de ser bronco cuando no nos queda de otra en México, y todos lo saben, pasa lo que pasa porque nos hacemos huellas como que no vemos, como que no nos interesa y si no nos afecta pues de todos modos decimos ay que se la lleve, pero cuando nos afecta entonces todos ponemos las pilas todos ponemos las pilas nosotros somos un grupo muy específico de gente muy específica con problemas muy específicos somos singulares, somos una rareza en el universo ok, si somos eso, si tenemos esa concepción y ese concepto nos abarca a todos hagamos que nuestra espe especificidad nos alcance para encontrar, sin ninguna duda, rutas que nos permitan llegar a lo que otros no han llegado, mis hijos, mis dos hijos toman un medicamento desde hace 20 años, el medicamento cuesta un cuarto de millón de dólares al año para cada uno, hagan la cuenta por 20 años y hoy tenemos a muchos más pacientes con enfermedades de ese tipo lisosomales en tratamiento y cuando llegaron mis hijos no había nadie en tratamiento, pero alguien hizo lo correcto, yo presioné, alguien hizo lo correcto, alguien tomó la decisión y entonces todo se concatenó y se argumentó correctamente para que este país hiciera su trabajo. Si nosotros tenemos esa muy clara idea de cómo suceden las cosas, no vamos a tener ninguna duda en proceder como debamos proceder para atender lo que tenemos que resolver. Si estamos esperando que alguien haga el trabajo por nosotros, estamos perdidos. Si estamos haciendo un trabajo que concatenadamente a otros está sirviendo para llegar a resultados, seguro vamos a acceder a la solución mucho más fácil. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras es la única federación en toda Latinoamérica en la que cualquiera, solo reportándose acceso a salud, argumentados sus datos, puede entrar y participar y gozar de los beneficios que alcanzamos. No se nota a veces, pero alcanzamos beneficios <coughs> cabeleando con los legisladores, con diputados, con senadores, peleándonos con el director del IMSS, con el director del ISTE, peleándonos con funcionarios, con gobernadores. Con, ya saben ustedes cómo se sienten los gobernadores, ¿no? Como si fueran príncipes o duques o Viscondes, te dicen siempre, vamos a ver en qué lo podemos ayudar, que se vayan a la mierda, ese es su trabajo, tienen que hacer su trabajo, no me ayudan en nada, lo que hacen es su trabajo, para eso se les paga, para eso roban, para eso están, entonces, no quiero que seamos como los argentinos, me gustaría mucho, los argentinos hacen un desmadre cuando no se les hace caso, pero un desmadre, cacerolazos y tubazos y un desmadre nosotros no somos así así lo entiendo nosotros no somos de los que llegamos a aventar cacerol no somos así tenemos que ser diferentes, pero tenemos que atacar bajo el concepto tropicalizado de nuestros esfuerzos las conductas que irrumpen o hacen que haya un muro que no nos permita tener acceso a tratamientos, hay tratamientos que tienen tres años o cuatro años o cinco años ya como vigencia de Desarrollo absolutamente claro, positivo y a favor de los pacientes. Y en México no se autoriza. La cofepris es un trabajo poca madre, los autoriza en, en semanas, en meses, pero luego no tardan cuatro años en que el IMSS diga sí, sí, lo compro. Mm -hmm. O que el otro diga sí, sí, lo compro. Esos que votaron en, en la Comisión de Salud del Consejo de Seguridad General y dijeron sí, ellos dicen no, yo no voté. De los 10 yo voté que no. Entonces. ¿Cómo hacemos que el IMSS, que el ISTE, que PEMEX, que SEDENA cumpla con su obligación? Obligándolos a que cumplan lo que como derecho nos corresponde. Si nosotros permitimos que eso siga sucediendo, no va a haber forma de canalizar nada a favor de nuestros enfermos. Si nosotros nos esforzamos porque sea diferente, seguramente vamos a encontrar caminos que son posibles para todos nosotros el Instituto Nacional de Pediatría, lo señalo reiteradamente, ha hecho un trabajo desde hace mucho tiempo, mucho tiempo destacado. Les voy a contar una anécdota para terminar mi participación. Cuando mis hijos todavía no estaban diagnosticados, habían, habíamos recorrido un chorro de médicos, un chorro de lugares para poder entender que tenían palitos no sabíamos qué tenían. Me acuerdo que llegué eh, muy eh, enojado al Instituto Nacional de Pediatría, porque la mamá de mis hijos había llevado a mis hijos a ese lugar. Y yo veía que pasaba una cucaracha justo cuando yo entré al Instituto Nacional de Pediatría, pasaba una cucaracha de estas, como vi cola, de este tamaño. Ya no hay cucarachas, ¿eh? Ok. Pero cuando la vi, me acuerdo que le dije a la mamá de mis hijos, ¿cómo se te ocurrió traerlos a este pinche lugar tan horrible y tan puerco? Salió José Nicolás Reinés y el doctor Luis Carvajal, pero Nicolás Reinés me dijo, yo puedo diagnosticar a sus hijos. Y le dije me voy a sacar a mis hijos en este momento de este mugrero. Y me dijo con unos huevos, le finco responsabilidades y los saca. Y le dije me fincas qué cabrón, son mis hijos. Y me dijo déjeme a sus hijos y en tres días le doy el diagnóstico. Y le dije tiene 72 horas cabrón. Y a las 48 horas me hablaban por teléfono y me dijeron ya tenemos el diagnóstico. de eso hace más de 20 años, a ese hombre, a Luis Carvajal y a, y a José Nicolás Reines debo la vida de mis hijos, a esos cabrones les beso los huevos por el trabajo que hicieron y por cómo me obligaron a permanecer en línea para que no sucediera lo que no tenía que suceder, mis hijos fueron atendidos por ellos gracias a que esos médicos de maravilla me obligaron a hacer lo que tenía que hacer, por eso esa institución no solo recibe de, de mí la consideración más alta que yo les puedo dar a un instituto de salud en México porque tienen los más chingones que hay en México también porque es el alma mater que permitió que mis hijos mantengan la vida hasta hoy mismo si permitimos que las cosas sucedan tal y como están sucediendo no va a pasar nada si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas vamos a lograr que algunos conceptos cambien. Siempre le digo a las farmacéuticas, pónganse a trabajar, no estén sentados en sus escritorios con sus grandes corbatotas y sus malguernyotas. Vayan a la chinga de los hospitales, vayan al, al campo para que vean cómo están esas personas jodidísimas, jodidísimas. Olvídense de los profits y vayan más al tema de Atender bajo consideración de dignidad a un enfermo desde donde sea, desde las instituciones de salud, desde los grupos farmacéuticos, desde las organizaciones no gubernamentales. Hagamos que las cosas sucedan. La etimología de la palabra alianza tiene que ver con un verbo transitorio activo, alía, y un sufijo, ansa, que quiere decir acción de. Aliemos acciones y permitamos que sucedan las cosas. Hoy en México hay menos, escuchen esto, hay menos de 12 mil personas atendidas bajo padecimientos de los considerados raros y hay 7 millones de enfermos con padecimientos raros. Si no hacemos lo que nos corresponde, ustedes desde su trinchera, desde su centro neurálgico y nosotros desde el nuestro y luego todos juntos, no va a suceder y vamos a seguir teniendo el país que no queremos los gobernantes que no anhelamos y las decisiones que nos hacen daño si nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a lograr si nos ponemos a hacer otra cosa que no tenga que ver con eso, no lo vamos a conseguir el fin de la confusión tiene que ver que ninguno de ustedes se dé por descontado por la FEMEXER porque somos parte de ustedes pero tampoco ninguno de